La mañana de hoy, miércoles, los sectores Hermanas Mirabal, Pueblo Nuevo, San Martín, Ugamba, entre otros, se sumaron a las movilizaciones espontáneas convocadas por organizaciones populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde exigen justicia por el asesinato del dirigente Vladimir Lantigua La Valdera. San Francisco de Macorís amaneció encendido, protesta por doquier, protesta en pos de que el señor fiscal se ha destituido ya que él ha incumplido con este pueblo, ya que él se comprometió a decir el nombre de los asesinos de Mario Vladimir, la antigua valdera, y no lo ha hecho. Al contrario, es que le mandó la información al Procurador General de la República. Señor fiscal, y era el Procurador que tenía que mandar la información, era este pueblo que usted para eso que está ahí, para dar la verdad, las informaciones de este pueblo, y no lo ha hecho. Señor fiscal, recuerde que usted dijo y protestó, cuando dijeron, ay, fue con una chilena, usted dijo, no, fue con una escopeta. ¿Y dónde está la escopeta, señor fiscal? ¿La tiene usted, güey, no, era Porque usted dijo que fue con una escopeta. Y no querer hacer daño como usted quiera a nuestro muchacho. Mira, nosotros queremos decir que, sí, que este movimiento popular tiene una decisión firme y contundente si no se destituye el fiscal de allí Vitorio, si no se construye la obras que estamos planteados y que iniciando este año el gobernador la ha anunciado su inicio ya estamos en el mes 4 y todavía no se han iniciado. Nosotros entendemos que la paz de San Francisco de Macorís depende de la permanencia en el cargo del fiscal Reggio Victoria. Estamos exigiendo que sea destituido en lo inmediato para que se pueda propiciar una investigación y llevar al banquillo los acusados, esos policías asesinos que ultimaron al compañero, o que asesinaron al compañero Vladimir Antigua, un hombre valioso, un joven valioso, lleno de vida, lleno de esperanza, con muchas eh, intenciones de que este pueblo pudiera vivir en mejores condiciones de vida. Neumáticos encendidos en diferentes intersecciones, incluyendo la parte frontal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, donde además exigen la destitución del fiscal de la provincia de Duarte, Reyes Victorio dando apoyo al sector Hermana Mirabal a las movilizaciones sorpresas que se van a realizar desde hoy hasta no se sabe cuándo, hasta que el fiscal no entregue la patrulla que ultimó el compañero Vladimir Valdera, nosotros como voceros de la parte norte del sector Hermana de Mirabal vamos a estar dándole todo el apoyo que se merecen las diferentes organizaciones. Las movilizaciones en el día de hoy han sido simple y llanamente motivadas por la impunidad que ha llevado a la Fiscalía Provincial de Duarte, el fiscal Reyes Victorio Reyes, quien ha sido arrogante, prepotente e irresponsable y se ha convertido en un cómplice de ese crimen de Estado que se llevó contra Vladimir la Antigua Valdera, un joven valioso, digno y revolucionario de este pueblo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.